Visita del Delgado de la Junta de Comunidades Eusebio Robles a la localidad de Mejina para ver cómo discurren las obras del nuevo depósito de agua que abastecerá la localidad. Nos hemos desplazado hoy a esta localidad de Mejina, en pleno corazón del Alto Tajo, en la comarca de Molina de Aragón, para conocer una nueva infraestructura que en alrededor de 15 días estará operativa. Mejina tiene una población de en torno a 30-35 habitantes durante el invierno, que se multiplica por 10 en verano. Teníamos un depósito con 40 metros cúbicos, que era totalmente insuficiente, sobre todo para dar eh, cobertura a esa población en el periodo estival, y ahora mismo estamos terminando una infraestructura. Eh, ...con 100 eh, metros cúbicos, 100 metros cúbicos que será eh, suficiente para dar abastecimiento a, a los vecinos de, del municipio. La inversión ha sido en torno a los 65.000 euros y el plazo de ejecución eh, un poco más de tres meses. Por lo tanto, eh, seguimos trabajando para el desarrollo de los municipios pequeños de nuestra provincia lógicamente con los mismos derechos y con las mismas oportunidades y desde luego es un compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha, del gobierno presidido por Emiliano García Pagel, seguir trabajando en estos municipios.